Bueno, vamos a empezar, eh, antes de empezar con el tema de hoy, con una pequeñita meditación, ¿está bien? Entonces, pues invitarlos a, a sentarse cómodos, a recta, tratar de, de ir aflojando los músculos de su cuerpo, iniciando por el cuello, los hombros. Los brazos, las manos, las piernas, los pies. Poco a poco, me doy el permiso de sentir mi respiración la cual va a ir tomando su ritmo natural, pausado, con calma, respirando profundo. Y al respirar, les voy a invitar a respirar una virtud que ustedes tienen, como la alegría. Respiro alegría y al expirar o exhalar la irradio en el ambiente, al mundo, a todos los demás. Cada vez que inspiro, pienso en otra virtud. Inhalo lentamente, profundamente y exhalo. Poco a poco siento cómo mi respiración va tomando ese ritmo natural, calmado, lento, y contribuye a que mi cuerpo se relaje cada vez más. Ahora. Me sitúo en ese espacio de silencio maravilloso en el centro de la frente. Sintiéndome luz como un alma de paz de amor, en ese espacio seguro, como debajo de un toldo de protección. Podemos actuar y manifestarnos a través de nuestros órganos. Como los órganos de los sentidos, podemos ver, oler, percibir el mundo, movernos, escuchar. Pero es el alma la que puede usar este cuerpo para manifestarse, para fluir por la vida. Y desde ese espacio me conecto con la Luz Suprema, como su instrumento. Ambos nos necesitamos. Él para inspirarnos, para tomar de Él su sabiduría. amor, misericordia, su flexibilidad, la capacidad de amoldarnos y nosotros para llevar a cabo su tarea. Les invito ahora a observarse y a detectar algún tipo de situación, relación que en este momento o que me ha estado causando resistencia. Me enfoco en ella y me pregunto, ¿cómo sería si yo cambiara de actitud ante esa situación? ¿Cómo sería si me flexibilizo, si me amoldo, si me adapto? Y veo las cosas diferentes. ¿Qué tipo de virtudes tendría que usar para lograr esto? Porque la vida sigue. Y nosotros con ella. Pero depende de nuestra actitud. Que podamos hacer nuestra vida más fácil. Me doy unos momentos para pensar un poquito más en eso. Y encontrar las respuestas. Hago una respiración final, profunda, lenta, calmada. Y al exhalar envío energía de luz a todos. Poco a poco. Voy moviendo mis manos lentamente. Voy volviendo acá. Muevo los pies. Y si tenía los ojos cerrados, los abro. On ¿Cómo les fue en el viaje? Buen viaje. Buen viaje. Bueno, entonces el tema de hoy es cómo fluir para hacer el recorrido más sencillo. En la meditación toqué un poquito eso, ¿verdad? A veces, bueno, para hablar de fluir, definitivamente hay que hablar de resistirse. ¿Por qué, ¿Por qué no fluimos? No resistimos. Porque no resistimos, ¿verdad? Por tanto Entonces es interesante porque cuando estaba preparando la charla, eh, recordé a Lao Tse, que es un, o fue un filósofo chino que vivió en el año 517 antes de Cristo, y Lao Tse hablaba sobre eso, ¿verdad? Y decía: la vida es cambio, la única realidad es el cambio, todo está en un proceso de cambio constante y la resistencia al cambio genera sufrimiento. Experimentamos estrés, frustración, malestar. Por lo que esa resistencia no nos ayuda. ¿Qué más podríamos experimentar? Aparte del estrés, ¿verdad? De esa sensación de, de sufrimiento. ¿Qué más creen ustedes que nos puede generar ya más, más profundamente y, y más de, de preocuparse y resistirse siempre a las cosas o de tener ese hábito? Ustedes saben que cuando uno... El hábito se hace por repeticiones. No sé si son 70 repeticiones que había escuchado de algo. Por ejemplo, fuma uno 60 veces y ya se le fumó. Y lo difícil de quitar el hábito es, ¿verdad? Es mucho. Y así con todo. Entonces, de repente nos habituamos a resistirnos. ¿Por qué creen ustedes que nos habituamos a resistirnos? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Yeah. Perfecto. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? de Un poquito de ego, ¿verdad? Porque cuando uno dice, ok, ¿cómo esto pasó así? ¿Cómo él me habló así? Porque esta situación es así? ¿Tendría que ser diferente? ¿Qué te hace pensar así? Sentirte como vos decís, con una supremacía ahí como de líder y es muy, muy delicado, ¿verdad? Sobre todo cuando, cuando uno tiene puestos de liderazgo, eh, que es el ego, digamos, te hace sentirte como, oye, aquí estoy yo poderoso, ¿verdad? Eh, como que es una coraza ahí, una armadura. Que, que el líder a veces se utiliza eh, y, y que no es sana, ¿verdad? Inclusive escuché de, de personas, digamos, que en la oficina, ok, haga esto, haga lo otro, ¿por qué no me ha hecho esto? ¿Por qué lo hizo así? ¿Verdad? Porque sienten que ese es el papel que tienen que jugar como líderes. Y el líder no va adelante, va atrás, apoyando al equipo. No va adelante, ¿verdad? Díganme, háganme, ¿verdad? Y, y entonces... A veces pasa que ese líder de oficina, de equipos, de empresas muy importantes o no, sigue siendo el líder en la casa. Entonces ese papel de liderazgo cuesta mucho que, que, que no se refleje en el hogar, ¿verdad? Con los hijos, con la esposa, y sigue siendo lo que llamamos mandón, ¿verdad? Impositivo, a veces hasta eh, eh, arrogante, ¿verdad? Y, y bueno, y es un poquito el juego del ego, cuando no... Cuando, cuando hemos trabajado un poco el tema del ego entonces empezamos a entender empezamos a entender y entonces afloran otras virtudes que nos van a ayudar mucho a, a ubicarnos a decir ok entonces de qué se trata esto verdad eh, vamos a analizarlo entonces por ejemplo el cambio el cambio es es tan interesante verdad cuántas veces en un año cambia un celular Primero empezó con una cámara, ahora tiene cuatro o cinco cámaras, un celular. Ahí sí, en eso sí nos adaptamos al cambio, <ríe> porque hay que cambiar el celular, qué cosa, ¿verdad? Pero en las cosas esenciales nos cuesta mucho, ¿verdad? Entonces el cambio de tecnológico, digamos, el cambiar, el pasar de, de un curso de mecanografía que yo llevé en el colegio porque en la escuela no saquen cuentas, pero no había computadoras, <ríe> ¿verdad? Ni siquiera en el cole. Llegué a conocerla en la U y prender la computadora, que eran unos chinchones enormes, ¿verdad? Era así como, "Ching, Ya lo prendí, hice algo así, hice algo, y ya uno se espantaba, porque quién sabe qué hiciste. Que se te dañara el disque. Es como la llave malla o, o la memoria externa, que uno se le vayan todos los datos. Uno no se acordaba de guardar, todavía a veces no se acuerda. Y perdías todo tu trabajo, ¿verdad? Era, entonces pasar de esa transición, de la máquina de escribir, que a mí me dejó muchas enseñanzas, porque escribo súper veloz en el teclado de la computadora, ¿verdad? Inclusive gané un concurso de velocidad en el colegio de Sion de 2.000 palabras por minuto. Y lo gané. En puro y con la máquina de escribir, ¿verdad? Toda tiene su ventaja, ¿verdad? Pero sí me costó un poco, sí me costó un poco aprender esto. Y Marian es testigo, ¿verdad? Que bueno, ahora en la virtualidad... Eh, de ahí, ahora sé editar videos, eh, postear cosas en las redes, yo, entonces, ¿qué fue lo que, cuál fue mi, qué fue lo que yo aporté? Bueno, Nela, usted tal vez tenga tal edad, pero podría que sí, podría ser que sí pueda, entonces, tener mucha razón, el temor, ¿verdad?, el miedo, la inseguridad, te bloquea, te pone rígido, y no, inclusive en, en, en el último trabajo, bueno, un trabajo que yo, yo estaba, antes de pandemia, ya estaban metiendo esos programas para subirlo. Yo soy docente. Entonces subí las notas en esto y comunicarse con los papás ahí y todo. Y yo era así, ¿verdad? Ay, no, yo voy a renunciar de aquí. ya no, me estoy asfixiando. Con esto. <ríe> y me toca en pandemia por un tema de, de los programas acá de brahma Kumar y regionales y todo. Aprender. ¿De qué me quedó? Aprender. Y ahí entonces, ¿qué, ¿qué te da eso? Este, wow, sí pude. Entonces me flexibilicé, me amoldé como la plasticina. Y eh, aquí es amoldarme, sino que... Y me siento muy feliz, muy orgullosa, ¿verdad? Porque ahora ya no me ayudan tanto y casi nada a mis hijas, ¿verdad? Ay, mami, otra vez, ¿qué hizo? No, ya no. Edito los videos, eh, uso Canva, uso eh, Da Vinci, el editor. Genial, ¿verdad? Entonces es un poco eso. Ahora, ¿quién recuerda? Ustedes son muy jóvenes, pero los supersónicos. Sí, pero son jóvenes. Pero qué, qué curioso, los supersónicos los, lo produjeron en 1962, hace bastante. Y ellos, eh, el productor, la verdad muy genio, predijo el, el siglo XXI con los supersónicos. Las bandas eléctricas, eh, Robotina, era la, la, la muchacha que ayudaba. Había máquinas computadorizadas que peinaban a los chiquitos, hacían las meriendas, todo. Había lo, lo que llamamos nosotros los demons, digamos los carritos que, que vuelan ya en Japón hay uno. No sé si ya voló o si cayó, pero ya lo inventaron, ya está. Lo único que falta de los supersónicos es que me dio mucha gracia, porque yo decía que busco de cambio que sea atractivo para la charla. Resulta que los supersónicos dicen, por aquí lo imprimí, a ver qué se me hizo, la letra es grande, así que no es que es canta materia. Sí. Los supersónicos dicen que eh, ellos vivían en la galaxia, ¿verdad? Todo se ha cumplido, lo que los supersónicos ahí, ¿verdad? En, en sus eh, capítulos expresaban eh, este, Pero dice que todos los planetas fueron colonizados y que las enfermedades ya se habían acabado. Eso es lo único que falta. Ojalá se acabaran. Pero eso, en eso no pegaron. Digamos Matrix, Matrix yo no lo entiendo todavía. ¿Verdad? Entonces todo eso del cambio es lo que a uno le hace definitivamente resistir. Ahora, hay dos niveles de resistencia, esto es muy curioso. La resistencia a las situaciones que de repente vienen y no estabas preparado, generalmente uno no se prepara para las cosas que, que vienen así de repente, ¿verdad? Como las de, los terremotos, eh, tragedias, un duelo, una muerte inesperada, uno no se prepara a eso, ¿verdad? Entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos ante todo eso? ¿Nos bloqueamos? Este, ¿Nos metemos en una burbuja o lo enfrentamos? ¿Qué hacemos, verdad? Entonces está la resistencia, el nivel uno, ¿qué es eso? La resistencia a las relaciones, situaciones, circunstancias, al entorno, ¿ok? Y la el nivel dos es a nivel espiritual. ¿Cómo resistencia a nivel espiritual? Esto es más interesante todavía, ¿verdad? Pero entonces vamos a empezar con el uno, el nivel uno. En el ámbito de las relaciones, ok, hay diversidad de personalidades, diversidad de culturas, de formas de pensar. Acá en el curso de Raya Yoga hablamos de las sánscaras, que son las, los rasgos de personalidad. Y verdad que uno definitivamente tiene, pero decir, o sos líder, sos este, eh, bueno, no sé, el perfil tuyo, cómo sos, cómo te manifestas, porque uno no es así, uno no es eso. Uno es un alma perfecta, ¿verdad?, con muchas cualidades, pero uno se manifiesta como una persona a veces impaciente, medio arrogantilla, es decir, que eso no su vos, sino que eso lo va desarrollando, ¿verdad?, pero entonces, en el ámbito de las relaciones, ¿cómo es posible que, eh, que uno no entienda que, que hay diferencias enormes, verdad?, y entonces uno critica mucho, ¿cómo es posible que esa persona sea así?, ¿por qué me habló de esa manera?, las cosas no son así, deberían ser así. Entonces, ahí volvemos al famoso aguillo, ¿verdad? Y la imposición de uno, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer a, con eso? Entender a las personas, simplemente no ver el puntillo negro en la sábana blanca, sino ver la sábana blanca y no el punto negro, ¿verdad? Entender que todos somos diferentes y que, que si bien es cierto, tal vez, digamos... A veces nos equivocamos, no nos corresponde a nosotros, ni juzgar, ni cambiar, ni nada. ¿Qué podemos hacer? Inspirar. Entonces, con la forma de ser de uno, la paciencia, la tolerancia, ojo que tolerancia no es soporto cualquier cosa, eso no es tolerar. Eh, tolerancia es entender que existen diferentes puntos de vista, que, ¿verdad? Y, y que vos podés perfectamente amoldarte a eso, siempre y cuando hay una cosa importante no vaya en contra de tus principios, eso sí, ¿verdad? Entonces, bueno, en cuanto a, a, a las relaciones sería un poco eso, ¿verdad? Las relaciones de oficina, las relaciones de familia, eh, también están las circunstancias, que es lo que yo les digo que de repente vienen, ¿verdad? O, o cambios, el cambio es lo que más cuesta, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, por ejemplo, yo quería contarles dos, dos ejemplos ahí un poquillo Tontillos, pero están simpáticos. Por ejemplo, esto es resistirse a las circunstancias. Yo trabajo en una academia de música. Entonces nos uniformaron, como muchas empresas. ¿Ok? Muy bonito. Pero entonces decidieron hacer esas famosas camisas o blusas polo. Y la tela es así, gruesísima, ¿verdad? Y el cuello todo tieso. Y yo doy música, yo canto, yo me muevo, todo. Y para mí es una tortura los sábados ir a trabajar con esa blusa polo. Me puedo morir, ¿verdad? Pero, ¿qué hago yo? Soy la única que, que tal vez yo les sugerí, vean, hay una tela polo que es delgadita, considérenlo. Pues no, no lo consideraron, entonces, ok, la mayoría ganó. Y, y hey, yo no me resisto, ¿qué hago? ¿Me aguanto? Tampoco es que me va a morir. Lo bueno de todo es que tal vez pierda algunas onzas de grasa, porque sudo mucho. <risa> Venga, hay que, hay que buscarle siempre lo positivo a las situaciones. Entonces, eh, nada hago con resistirme. Igual tengo que usar la blusa polo. Otra cosa, otro ejemplo que hoy me estaba diciendo, lo voy a decir porque es muy simpático. Cada uno tiene, como les digo, ¿verdad? Su forma de ser, sus rasgos de personalidad. Yo tengo un hermano que, que es así, es contador. Entonces, es así, cuadrado, ¿verdad? Entonces, eh, compró un, un aparato de esos para secar platos, ¿verdad? No una lavadora de platos, sino un descubridor. Lindísimo. Como en tres pisos, cabe toda la cocina. Pero entonces él lava y pone los platos así. Plato grande, mediano, chiquito, después sigue esto y las tazas acá. Ok, se ve divino. Sí, está bonito. Pero cuando Nela llega, y yo soy ordenadita, sí, pero pongo, eh, no el plato grande, sino el mediano, después el carne chiquito, después así. No tiene ni idea la reacción de él. Se enoja tanto, pero tanto, a porque eso va a dar arrogancia. Y el grillo, ¿verdad? Y el resistirse, ira. Y a veces no es muy bueno. Se enoja tanto, tanto. Pero cuando vas a aprender, a él le, le digo yo, ok, no le voy a. Porque al principio le decía, pero qué? Hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿qué es la cosa? Pero a él le afecta realmente. Entonces pensando en él, y sin que a mí me, me vaya a dañar nada, porque ¿qué, ¿qué pasa si yo entonces si lo acomodo así? desea ver más bonito, sí, probablemente. Y, y me afectó a mí, y a mí. ¿no? Entonces me amoldé, me adapté, y, y entonces ahora ya lo puedo ¿sí? <ríe> eso es, es, es muy interesante, porque sí tienes que hacer así como un clic de, es la actitud, de, entonces puedo cambiar algunas cosas que como les digo, sin que tenga que ver con tus principios, ¿verdad? Eso sí, o por complacer a los demás, y no es ser sumiso de que bajo la cabeza, está bien, voy a complacerla, no. Hay autorrespeto, dignidad, ¿verdad? Pero puedo fluir más fácilmente con estas personas, estas relaciones. Y yo me amo de nada, como un río. que El río no se detiene. El, el, el ejemplo del río es muy simpático porque eh, si uno se pone a observar una hojita, al instante ya no está, se fue en un río, ¿verdad? Y ojalá sea, tenga una corriente bastante verdad, eh, este, fuerte. Entonces el río pasa en los tres tiempos, pasa de pasado, presente y futuro pasado, presente y futuro, en un instante, fluye, fluye, fluye, no lo detiene nada, ninguna piedra, salvo que sea ya, por ejemplo, una represa, que nunca abran las, las, las compuertas esas y nos estanca el agua, y a veces sí nos estancamos, así como el agua de la represa o de cualquier, laguito, lo que sea, y empieza a contaminarse, a oler mal, y a veces nos pasa eso, <ríe> porque nos resistimos, no, de aquí yo no me muevo. Pero entonces es muy interesante, ¿verdad? El dios se amolda, vuelve, se vuelve a amoldar y vuelve, y sigue, sigue, sigue. Ahí va. Y, y, y es tan liviano, tan bonito sentir esa sensación, ¿verdad? Entonces, bueno, plasticina, los ríos, ¿verdad? Ser <ríe> plasticina, y ojalá al sol entonces se hace más suavecito, ¿verdad? Eh, cuanto más nos resistamos, peor la vamos a pasar, eso de pico. Y al inicio les hice una pregunta, ¿qué, qué es lo más que puede pasar? De que psicomaticemos también. Porque entonces uno se enoja, uno se, ¿verdad? Como que se preocupa esto y, y te enfermas. Sí, llega a enfermarte, la resistencia, ¿verdad? Y en algún momento, ¿verdad? Eh, tirase toda esa frustración, ese enojo, ese, ¿verdad? Ese estrés por algún lado. Y, y tampoco está bien. Entonces, bueno, ya pasé a eso. Ahora les voy a hacer dos preguntas. Si nos damos cuenta, por ejemplo, yo me di cuenta, que la camisa polo no me iba a afectar y que lo, tanta estructura de mi hermano tampoco me tiene por qué afectar. Si yo me doy cuenta de cosas que no generan resistencia, que nos generan resistencia, podríamos tratar de visualizar qué es lo que tenemos que soltar o aceptar cuando uno se da cuenta. ¿Qué creen ustedes? Yo me di cuenta que, que no hago nada con decirle a mi hermano que, que no pasa nada con que, con que acomoda así las cosas yo. ¿Qué solté, eh? ah, ya, ¿sí? ¿Qué solté yo? ¿Qué se les ocurre? Ya lo dijeron, uno, uno ya lo dijeron, el ego. El ego, exactamente. Pero otra cosa, que a veces uno se aferra así, que, que yo lo tomé en cuenta en, en la charla anterior de acá, verdad de, digamos, de, de poner punto final, del pajarito que no se suelta de la rama. Entonces la mamá le dice, bueno, no te puedo enseñar a volar, soltarte de la rama y, y no por temor por todo y el apego. ¿Verdad? Entonces cuando uno se da cuenta que uno tiene cierta dificultad o bastante en una situación e, y desistir mucho, eh, lo que hay que soltar es el ego y el apego. Y si uno suelta eso, entonces se te hace más liviano el camino. Entonces, ¿qué sucedería si suelto, acepto, incluyo? ¿Qué creen? Sí, buenísimo Y vieran que se me ocurrió también la imagen de los salmones Y yo no sabía tanto de los salmones Me, me agoté viendo un video que, que yo dije Mira, pero me entretuve demasiado Y es que el salmón, qué cosa, ¿verdad? El salmón eh, nace Y a los seis días se va al mar. Okay. Después se viene contracorriente al río Justo en el punto que nació No es otro río, es el mismo río tiene como un GPS los salmones, en serio. Y tienen, ya les digo cómo se llama, porque a ver qué se me hizo lo del salmón. Tiene una magnetorrecepción, así lo llaman los científicos, los biólogos. Y un, un sentido al olfato espectacular. Y ellos llegan al mismo punto donde nacieron. Pero en el camino, algunos mueren, se los comen los osos pardos y los negros, los osos, los grizzlies y eso. Las aves... Este, unos no salen del río por lo mismo y ahí siguen, ¿verdad? En el río no salen y dan esos saltos de cuatro metros, cinco metros por la corriente que es muy grande, muy fuerte, ¿verdad? Y logran llegar otra vez a desovar y a tener sus bebés. Y yo decía, guau, wow, pero ¿cuánto nosotros no, no nadamos contra corriente también? Me agoté de ver el video, decía, qué bárbaros. Bueno, eso demuestra mucha tenacidad, mucha determinación, mucha valentía, sí, pero llevándolo a nuestro punto del tema de hoy, no, no hay que hacer eso tampoco. <ríe> es como el juego ese donde uno jugaba con la cuerda. Y había 10 allá, 10 acá, y vos te estir... Y algunos salíamos bastante lastimados, cuando te jalan con toda el, la fuerza y te caes, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? es lo que vos decís. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Lo opuesto. Lo primero es aceptar lo que vos decís, ¿verdad? Aceptar la situación, flexibilizar mi postura y la palabra clave entonces es aceptación. Yo lo acepto, no se me va a caer el oro si yo puedo fluir y puedo contribuir con que inclusive la otra parte se dé cuenta de que, wow, no, no es que se humilló, no es nada, sino que, wow, qué buena gente, qué buena nota, ¿verdad? Se flexibilizó y resultó. Entonces... Uno no puede cambiar a nadie, eso está claro, pero sí puedes transformarlo a través de tu transformación. Eso es inspirar, ¿verdad? Y entonces, este, eso es lo importante. Y uno se da cuenta en el camino, wow, de verdad, eh, sucedió, qué bueno, ¿verdad? Y tampoco fue que, que, que insistí mucho, simplemente actué, actué como yo creí que era lo mejor, ¿verdad? Sin herirlo, hilo, ¿verdad? Traté de, de, de manejar esa parte, ¿verdad? Ahora vamos a, a, estar, a llegar al segundo nivel de resistencia. ¿Será que hay un nivel positivo y resistente a nivel espiritual? La pregunta del millón, ¿qué creen ustedes? Resistirme a nivel espiritual, piensen, piensen. Les voy a dar un ejemplo. Venir aquí. Ustedes vienen acá, sacan su tiempo este, a meditar mi y sé que me hace bien. Pero de repente, ¡ay no! De pereza, seguro que va a llover, mejor ni voy, además soy yo con yo, nadie me está reclamando si voy o no, ¿verdad? Ustedes hacen un esfuerzo por estar acá y están convencidos de que esto les resulta beneficioso para ustedes, entonces el resistirle a la pereza positivo, ¿ven que sí se puede resistir uno a la pereza? En ese punto sí es positivo, resistirle a la pereza ya nosotros meditamos cuatro de la mañana, y solo somos nosotras con nosotras mismas, nadie nos está fiscalizando. Bueno, el de arriba sí. <risa> Pero yo puedo decir, ay, no, qué frío me acosté muy tarde de noche y, y no, qué frío el que está haciendo hoy, ¿verdad? Y me estoy quitando esa oportunidad, la estoy desperdiciando de todo lo que, lo que nutre para uno el meditar tempranito. Porque es lo que te energiza todo el día y uno anda así eléctrico. Yo soy bastante eléctrica, imagínese. Entonces... <risa> a veces me tiene que hacer, oh, <risa> pero, pero es que es un beneficio para uno, entonces resistirse a la pereza, resistirse a los pensamientos, claro, es positivísimo resistirse a eso, a pensar cosas, a dar vueltas, a cosas que no te benefician nada, ¿no? entonces sí, hay un, hay un segundo nivel que yo lo, lo descubrí, porque la verdad es que no lo había visto así, perdón, así, y me parece súper interesante. Resistirse a todo aquello que, que no te hace bien, ni a vos ni a los demás, ¿verdad? Entonces, si nosotros eh, hacemos este trabajo de amoldarnos, de aceptar, de, de fluir, eh, estás trabajando también la empatía, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y ponerte en los zapatos de los demás. ¿Cómo le hablas a un adolescente? en tu postura de adulto, verdad, que que todopoderoso, que sabe todo, o entendiendo a la adolescencia, que es bastante complicado. ¿Cómo le hablas a la adolescente? ¿Cómo le hablas a un niño? ¿Cómo le hablas a un adulto mayor? Ponerte en los zapatos del otro, en las necesidades del otro es tener esa empatía. Pero para eso el título, digamos, de eso, de líder, de verdad, de de, de la resistencia, no te sirve, ¿verdad? Entonces ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? Ayudar o colaborar, bueno, al otro. En este caso, eh, el ayudar siempre te pone en una posición, yo estoy sobre él porque yo soy el que sé, y lo, yo estoy ayudando, y a veces tal vez esperar de vuelta, un gracias, no, que bárbara, que no. Colaborar es otra cosa porque lo pone a uno en el mismo nivel de lo, la otra persona. Entonces es muy interesante, eso también para mí fue como nuevo, como hacer esa diferencia, ¿verdad? Este, retomo lo de, lo de siempre y cuando no amenacen nuestros principios, podemos amordarnos, aceptar, ceder y ayudar entonces a los demás, ¿verdad? Les cuento también otra, otra anécdota. Viniendo de India, este, mi hija me pidió que comprara para su esposo, yo creo que era que de chorizo o algo así. Entonces yo, ok, la complazco, el lleno se va a enojar, no la complazco, no la complazco. Decir, no, va contra mis principios, ¿verdad? Dice, sí, si uno es vegetariano y, y ama la vida y la no violencia a los animales y toda la salud, ahí estás contribuyendo a, a que el otro no lo entienda nunca y que se haga daño y, y va contra mis principios, a mí nadie me va a cambiar eso. Entonces ahí sí, me resistí. Yo dije, ok, que me venga a ver si me va a venir una lluvia, y una pero no pasó nada, no pasó nada, yo dije, qué maravilla. No, ella me dijo, no, está bien, perdón, yo lo entiendo, pero el no también, tranquilito, y yo, okay, no. <risa> porque también el de arriba ayuda, porque tenés el este corazón en ese sentido limpio, ¿verdad? Y, y, y sí, eh, va con, con tus principios y con tus creencias y... y, y y no estás pensando una cosa y haciendo otra, que a veces acá hablamos de eso, alinear lo que pienso, lo que digo y lo que hago, que muchos no lo alinean ¿verdad? Y esa es la idea también. Muy bien, entonces, la invitación es dejar de fluir, dejar amoldarnos, fluir con la vida, conectarnos más con la vida para sentirnos más felices y sentir y hacer a los demás más felices, ¿verdad? Eh, por eso es que yo me amoldo y me flexibilizo, por tener paz, bueno, la tengo, por usar la paz, por ejercer ese derecho de paz. Por eso es que yo me flexibilizo, no por complacer a nadie. Entonces acá eh, retomo lo de el, el no ser sumiso, ¿verdad? Definitivamente y el, el que si... Si tengo que tomar una decisión de, de que no me voy a moldar por, por estos de los principios, entonces aquí tengo que usar otro poder espiritual, que es el afrontar. Entonces afronto eso, lo explico, lo aclaro con todo mi amor, con toda mi dulzura y continúo, ¿verdad? Entonces vean todos los poderes que necesitamos, ¿verdad? El afrontar, por eso son poderes espirituales el amoldarnos, el afrontar, ¿verdad? El discernir, porque si yo me amoldo, entiendo, me adapto, acepto, tengo la capacidad de discernir lo que hacer y que, y que sea lo más correcto, ¿verdad? Sin imposición, ¿verdad? Bueno, quitamos esa parte, ¿verdad? El río seguirá siempre su camino y, y no se detendrá. Entonces, la imagen de... Acabamos, ¿verdad?, el curso y visitamos los ocho, los ocho poderes del alma, y dos de ellos son esos, amoldar, amoldarse, afrontar. Y la imagen de, del poder es un río, precisamente, por lo mismo. Pero yo pondría plasticina, yo pondría un muñequito de esos que, que me hace mucha gracia. Yo tendría uno en mi casa que le ponen aire y que hace su, y sube y baja. Yo tendría un muñequito así en mi casa. Ese se amolda todo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los beneficios, entonces? Aparte de los que he dicho, ¿cuáles otros se les ocurrió a ustedes? Conocimiento, salud, calma, puedo moverme con tranquilidad en el medio del cambio. Es un reto, ¿verdad? Eh, para nuestro progreso espiritual. Es un, un reto muy grande. Y nos fortalecemos. ¿Verdad? Nos estamos fortaleciendo. Aparte de eso que citaron, de no tener miedo, este, no sentirnos inseguros y, y todo eso. ¿verdad? Empoderamiento. Empoderamiento. Fortalecimiento, empora, empoderamiento. Y es que al resistirse, por ejemplo, a la pereza, para retomar eso, te dice que la pereza te habla muy dulce y muy amorosamente, ¿verdad? <risa> no me hagas esto todavía, mira, no, déjalo para mañana Y es que es hoy o, o hoy A veces hay cosas que hay que tomar las decisiones ya, ¿verdad? Y en este camino espiritual funciona así No es, Bueno, ya, eh, ahí cuando se pueda eh, Bueno, ¿cuándo? es hoy, aquí ahora Y ustedes ya tomaron una decisión de, de, de, de seguir con este proceso Y es una maravilla, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué otra cosa tengo acá porque les tengo una pequeña sorpresita. Mm. Entonces adaptarnos a soltar, ya sí soltar ya, ya, ya ha mencionado el soltar y, y el apego, ¿verdad? Y un poco para decirles que la meditación pues es algo que que nos ayuda en este proceso definitivamente, ¿verdad? Um, a buscar ese espacio de, en, en el silencio, en el fluir desde ahí. De hecho, todos ustedes lo experimentan lunes a lunes acá. Ustedes fluyen escuchando la voz de Marián, de Claudia, eh, la pequeñita meditación que hacemos, la que tenemos a cargo las charlas. Y ustedes se dejan fluir con eso y lo sienten y lo viven. Entonces, la meditación ha, es una excelente práctica. Porque eso luego lo podemos trasladar a la vida cotidiana que de por sí van a seguir pasando muchas cosas, tenemos que seguir adaptándonos, y van a suceder cosas, como les decía, que no esperamos y tenemos que ver qué hacer ante eso, ¿verdad? Y, y lo principal, definitivamente, es la aceptación, ¿verdad?